¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. Estamos de fiesta. La Universidad de Montemorelos cumple 80 años de aniversario. Y agradecemos a Dios por esa bendición. ¿Has pensado cuántos motivos para agradecer a Dios pudieras tener? Piensa por un momento como familia, como profesionista. Piense por un momento como ser humano. ¿Qué cosas debes tener en cuenta que podrías agradecer a Dios? ¿Podrías agradecer a los que te rodean? Sí, es posible que estés pasando por alguna enfermedad, pero estás en vida. Es posible que no tengas los suficientes alimentos, pero tienes alimento. Es posible que podamos dar gracias a Dios por la familia, por los hijos por el esposo, la esposa, por el trabajo, por tantas cosas que tenemos que darle gracias a Dios. Y esto trae beneficios innumerables físicos, te da una resistencia mayor, un mejor sueño, te puede comunicar una mayor fortaleza mental y desde luego desde el ámbito espiritual te hace un creyente más fuerte, un una persona que es agradecida a Dios puede humildemente reconocer cuántas cosas beneficiosas ha recibido. En lugar de centrarse en las dificultades y en los problemas, una persona agradecida se centrará en todas las bondades que ha recibido. De esa manera, tener un corazón agradecido tiene muchos, pero muchos beneficios que desembocarán en adoración y alabanza a Dios. Esta noche tenemos un exalumno distinguido de la Universidad de Montemorelos que viene aquí para compartir cuán grande ha sido Dios con él hasta ahora y lo seguirá siendo. Quédate con nosotros para ver los detalles de esta entrevista para conocer y glorificar juntos al Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Y en el marco de esta gran celebración y en gratitud, Filiberto ha venido con nosotros, Filiberto Martínez Domí eh, Domínguez. Gracias, Fili, por estar con nosotros. Un placer, pastor. Eh, ya conocidos de mucho tiempo y por estos barrios, ¿verdad? Por la universidad, que es un lugar hermoso. Y agradecidos con Dios por todas sus maravillas. Maravilloso. Eh, nosotros Pedimos que nos compartas algo acerca de ti, para que podamos todos familiarizarnos contigo. Muy bien, pues. Bueno, pastor, eh, le voy a compartir que yo nací en un pueblo, en el estado de Chihuahua. Un pueblo en donde tuve una infancia maravillosa. Un lugar en donde hay un río, en donde todos nos conocíamos, en donde crecíamos en la naturaleza. No había tecnología. Y bueno, disfrutábamos de toda la creación de Dios. Amén. ¿En Chihuahua? En Chihuahua. Perfecto. Así que tú estás acostumbrado al frío, ¿verdad? Pues sí, no me gusta mucho, <risa> <risa> pero estoy acostumbrado al frío. Philly, ¿Y fue en casa donde tú aprendiste a orar? Sí, pastor. Yo no le pudiera decir en qué momento, porque yo creo que mi madre y mi padre desde que me concibieron oraban. Eh, soy cristiano adventista de tercera generación Entonces eh, tengo pues probablemente nociones de que siempre oraban conmigo Ya saben nuestras costumbres de casa Al levantarnos, al desayunar, al comer, al cenar, al irse a la cama Dar gracias a Dios por toda su protección y el día que pasamos Amén por esos hábitos de oración y orando sin cesar durante todas las ocupaciones del diario Vivir, ¿verdad? Así la es. La oración nos acompaña porque es un regalo de Dios, de su compañía. ¿no? Así es, Pastor. Para mí la oración ha sido algo tan maravilloso porque puede ser tanto audible como mental. Uh -huh. Cuando estoy viajando, trabajando con mis hijos o cuando simplemente estoy haciendo mi trabajo que es operar ojos... Eh, estoy siempre levando una oración a Dios y pidiéndole que Él sea el médico y un simple instrumento. Fili, entonces tú eres egresado de la prepa. Sí, yo aquí estudié la preparatoria en la universidad. Estudié ¿En qué año? la el, en la, preparatoria? En la preparatoria estuve del 93 al 95. Muy bien. Hace muchos años. Ya. <ríe> llovió. Después. Posteriormente estuve en la Facultad eh, eh, de Ciencias de la Salud, en Medicina. Eh, soy médico cirujano general y posteriormente pues hice la especialidad en oftalmología. Por tanto, soy tres veces graduando de esta universidad, Amén. de preparatoria, de medicina y de la especialidad. ¿Qué esfuerzo tan grande, sin duda, debieron haber hecho tus padres? Porque no es fácil dejar a un hijo en la universidad y encomendarlo al cuidado de profesores temerosos de Dios y esa motivación de que en este lugar se respira un ambiente espiritual donde se invoca a Dios, se ora en los salones, se ora en los dormitorios, en todos lados hay programas donde se inicia y se termina con oración. Yo supongo que eso fue un detonante muy importante para que tu familia pudiera dejarte aquí todo ese periodo prácticamente Dejaron la custodia de sus hijos en las manos de los maestros de esta universidad. Así es. Entonces, no son decisiones fáciles uh -huh. eh, porque separarse de los padres desde 14, 15 años y uno siempre cree que va a volver pronto, pero hay veces se vuelve una vida y nunca regresa. Y supongo que ha habido mucha oración porque no, no ha sido fácil. Se dice fácil. ¿Cuántos años desde la prepa que empezaste hasta la oftalmología que terminaste? ¿Cuántos años fueron? Híjole, Pastor, pues bueno, no soy bueno en matemáticas, ¿verdad? Por eso estudié medicina, ¿verdad? ¿no? <risa> Pero eh, fueron tres de prepa, yo hice uno allá y dos aquí. Eh, fueron siete de la carrera de medicina y fueron eh, cuatro y medio prácticamente de la especialidad junto con la subespecialidad en retina. Así que cerca de 12 años, ¿no? Sí, 12, 13 años por acá en estudio en estudio, más te quedaste acá por estos rumbos, así es que todo ese tiempo ya prácticamente has hecho tu vida en estos lugares. Sí, prácticamente, yo, uno siempre quiere el retorno, ¿no? Al hogar, cuando terminé medicina me fui, eh, pedí mi servicio social fuera del Estado y me lo permitieron en Chihuahua, hice mi servicio social por allá y planeaba quedarme, pero regresé a la especialidad y me quería ir, me invitaron a, a trabajar, eh, hice la subespecialidad, fundé aquí la, la subespecialidad en retina estuve de maestro por ahí en, en el Instituto de la Visión por muchos años. Y bueno, este, el detalle es que siempre en el ir y venir, aquí estoy. Amén. Y en todo este esfuerzo de proseguir tus estudios para progresar académicamente y de, en tu preparación profesional, ¿cómo la oración ha intervenido en todo esto? Yo creo que es tan bonito, a mí me enseñaron desde casa a comunicarme con Dios, que es la forma más bonita, yo creo, y más práctica de tener un psicólogo, aparte de su soporte, su cuidado, su protección, gratis. Uh -huh. Porque cuando estás triste, hablas con Él, uh -huh. cuando estás en dificultades, hablas con Él, y también en la felicidad y en el gozo, hablas con Él. Alabas al nom Amén. nombre de Dios, ¿no? Así es. En todo momento. Así debe de ser, incondicionalmente, ya sea en las buenas o en las malas. Sí. Fiel a Dios, ¿no es cierto? Y, bueno, tuviste que trabajar, colportar y todo eso no fue fácil. Todo ese proceso no fue fácil. No se te dio. Digamos, tus padres pudieron haberte colaborado con algo, pero también hiciste tu esfuerzo. Sí, pastor, este... El esfuerzo más duro pues, fue la separación. Uh -huh. Posteriormente viene la, la parte económica, que no es nada fácil en los hogares muchas veces. Mis padres, eh, hombres fieles y trabajadores, pero en gran manera. Uh -huh. Usted ha tenido la oportunidad de estar en mi, mi casa, en Chihuahua, y este, ellos desde jovencitos nos enseñaron lo que era la fidelidad, el trabajo, los buenos principios, la moral, y ellos son unas hormiguitas, ¿no? que nunca dejan de hacer por los demás, tanto en la iglesia como fuera, y nos han inculcado eso, desde niños trabajamos. Mi papá se dedica a la agricultura, Mi, siempre han tenido una tiendita de abarrotes, en la cual los hijos crecimos ayudando desde la limpieza, empaquetando, despachando a los clientes, pesando, y bueno, era parte, siempre teníamos que, antes de hacer tareas o jugar, colaborar en los deberes de la casa y de los trabajos. Maravilloso. Cuéntanos alguna anécdota que nos, que nos ilustre cómo la oración ha tomado parte en tu vida. Sí, eh, en el transcurrir de mi formación, pues, eh, trabajé de industrial, este Bajo el sol, trabajábamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde o 8 había veces, en el cansancio, cuando estábamos escarbando el pasto, recordarán mis amigos, eh, el doctor Raúl Johnson y, y otros amigos por ahí que estuvimos cuatro ese verano y más el curso, cómo escarbábamos bajo el sol del verano todos los jardines de, de faxa, trasplantábamos pasto, eh, raspábamos las paredes, limpiábamos los baños, pintábamos las ventanas, etcétera este y siempre que me ha tocado trabajar o estar lejos o fuera eh, siempre siempre cuando como que llegue el agotamiento a mi vida o los momentos difíciles son momentos tan importantes de oración en donde entregas a dios todo eh, hay veces en el agotamiento estás cantando recuerdo escarbando y cantábamos himnos mi amigo raúl johnson llevaba ahí donde estábamos agotados nos metíamos en ratos a la escuela de medicina y nos dormíamos en el piso y él traía su violín y tocaba en su violín himnos. Entonces son cosas que se quedan aquí en la mente. Sí. Trabajabas, pero con un espíritu que el Señor te daba, sí. porque sin ese espíritu no podías seguir. El agotamiento físico era muy grande en el trabajo industrial, también en el colportaje, pastor. Colporté por dos ocasiones, una aquí en México y otra en Estados Unidos. Colportaje es... Digámoslo, vender literatura evangélica, que lleva un mensaje de salvación, también de salud y de bienestar mental, ¿verdad? Claro. Para la gente y al mismo tiempo poder solventar tus estudios. Sí, es un trabajo muy bonito. y Yo le recomiendo siempre a todos los estudiantes, por lo menos una vez en la vida debes de colportar. Uh -huh. eh, el colportaje, aparte de que llevas un gran mensaje a las familias de salud, de evangelismo, sí te ayuda a ti tanto a crecer en la oración y en la comunión con Dios, eh, te hace fuerte, oras mucho, caminas por lugares peligrosos, entras a casas que no te imaginas que vas a entrar, escuchas problemas, oras con las personas, mm -hmm. es algo simplemente maravilloso el colportaje y te ayuda para poder eh, que sean sustentables tus estudios, Así entonces... Es. Fueron momentos muy maravillosos, también con riesgos, con peligros, con cansancio, quedarse en casas de hermanos, de amigos, eh, pero también hubo grandes satisfacciones. Sin duda alguna. ¿Y cómo fuiste, digamos, eh, adelante, progresando académicamente en tus propósitos? ¿no? Ahora, eh, yo veo en esto, fili y lo hemos notado en las entrevistas, que los padres nos otorgan una fe. Y en esa fe, el, el hijo o los hijos se arriman, se recargan. Y llega un momento en que el hijo tiene que volar, tiene que aprender, tiene que levantar el vuelo por él mismo. Y es cuando tú, como dices, es que te aferras a Dios como hizo Jacob cuando iba saliendo de su, de su tierra, ¿no? Sí, eh, pues pastor, eh, pienso que al principio somos como los pajaritos en un nido. Sí. Nuestros padres nos alimentan física y espiritualmente, pero llega el momento en que nuestras alas tienen que volar, fortalecerse eh, físicamente y buscar nuestros propios alimentos. Amén. Eh, y entonces hay, hay un trance que tal vez hay veces es insensible y no sabemos en qué momento sucede en que, te separas y entonces empiezas tu conexión ya directamente con Dios porque primero era a través de tus padres. Mm. Y es muy bonito porque hemos pasado tormentas familiares eh, bastante, bastante importantes en las que no, si no tuviéramos la oración y la fe que mis padres me inculcaron en Dios, creer en sus promesas, mm. en la esperanza que tenemos, hace mucho tiempo hubiese desfallecido. Sí es, exactamente. Ahorita nos cuentas algo de esto que tú has pasado, especialmente tu familia, y que la oración te fortaleció. Pero mientras tanto queremos invitar a todos ustedes que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que nosotros oremos. Pero no solamente nosotros y esas hermosas damas, las guerreras de la oración, sino que también todos ustedes puedan unirse para que formemos un enorme grupo orando los unos por los otros como una gran confraternidad de hermanos, de amigos que estemos preocupados por el bienestar de la otra persona. Así que si tú tienes algún pedido de oración, algún agradecimiento, envíalo al programa. Eh, quiero decirte que todos los pedidos de oración son tomados uno por uno en cuenta. Y aún pedimos a Dios algo más allá de lo que tú has pedido. Porque generalmente el que pide por otra persona, pues se ora, se ora por la otra persona. Pero aquí oramos para, por el que pide y por la otra persona por la cual Entonces. se está preocupada, no por su estado. Así es que todos nos beneficiamos en este sistema tema de la beneficencia divina que nos hace canales de bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir, podemos orar por otros también. Así que cuéntanos, Fili, ¿qué pasó en la familia donde tuviste la gloria de Dios? Una manifestación, un destello del amor divino en oración. Sí, eh, les voy a contar en breve uh -huh. El 2008 eh, yo trabajaba aquí en, en el hospital y me fui a una brigada. Cuando estaba llegando allá me llegó una noticia que me sacudió, impactó mi vida y era de que mi padre eh, tenía un cáncer. Entonces es cosas que no te esperas, un hombre sano, fuerte, sin ninguna enfermedad previamente. Entonces pues yo me, me regresé de esa brigada que teníamos y me fui por ellos a Chihuahua los traje, eh, mi papá lo intervinieron quirúrgicamente, eh, definitivamente el cáncer era un cáncer muy importante y agresivo, para esto pues como familia eh, los recursos no eran tantos y las cirugías privadamente muy costosas, sí. al igual que los tratamientos de radiaciones y todo eso. Eh, yo no tenía cómo solventarlo, eh, fueron bastantes cosas, pero... Dios estuvo ahí Amén. y todo se pudo hacer. Amén. Yo no sé cómo humanamente, pero amigos, familia y muchas personas que nos apoyaron, este, mi papá salió adelante. El pronóstico de su cáncer no era bueno, nos dijeron los doctores. En promedio, este tipo de cánceres tienen de sobrevida un año. Entonces, cuando tú ves a una persona sana como mi papá, y que te están diciendo algo que es casi imposible creer por uh -huh. ser un hombre tan fuerte de campo, uh -huh. eh, un padre tan amado, no porque mis padres me criaron en el amor de Dios y en el amor de ellos, que fue algo tan inmenso, eh, y les quiero agradecer mucho porque okay. tuve una crianza tan maravillosa, tan grande, eh, ellos con sus trabajos, porque eran muchos, sus tareas uh -huh. agobiantes y pesadas, Siempre tenían tiempo para un consejo, un cariño, jugar con nosotros y estudiarnos del amor de Jesús. Así que tú envías esas palabras. Eh, a a tus mis padres, padres. estoy eh, en gratitud con ellos eternamente porque después de Jesús, terrenalmente, son mi mayor ejemplo de tantas virtudes buenas. Amén. Y creo que lo que he logrado hacer en gran parte es por ellos. Amén. Entonces a mi padre nos dijeron que la sobrevida probablemente era un año. Y este año llevamos, fue el 2008, llevamos 14 años. Amén. Mi padre está vivo, alaba a Dios. Amén. Él ha sido por muchos años, tal vez 50 años, anciano, primer anciano en su iglesia. Amén. Y el Señor lo ha fortalecido. Contra todo pronóstico le han realizado muchísimos estudios y siempre nos dicen... Esto, lo otro De eh, que está mal que, Pero bueno Él trabaja, él respira Él viene manejando Contra todo pronóstico médico Siempre hay que tener esta actitud De agradecimiento a Dios Porque aunque pudiera Tener un pronóstico negativo Él tiene muchas razones Para agradecer a Dios Y tú has venido acá A agradecer a Dios por tus padres Sí, pastor es el regalo más grande que Dios me ha dado Amén. y quiero este, decirle que estoy feliz y agradecido con Dios Amén. y que nuestra fe cada vez incrementa más a pesar de las Amén. cuestiones y muchas veces vienen esos crisoles en los que somos probados, pero nuestra fe se incrementa y sabe que mi papá desde que se enfermó, él es un hombre de oración, jamás ha dejado la oración, él ora Muchas veces yo creo que al día, pero visiblemente él está orando siempre solo en la mañana y en la noche. Mm. Y entonces yo creo que eso lo ha fortalecido a él, nos ha Sin fortalecido duda. a nosotros. Y yo sé plenamente que nuestros días están contados. Sí. Eh, muchísimos familiares, amigos y tíos que visitaban a mi papá cuando, desde que él se enfermó, ya no están con nosotros. Mm. Y ellos eran sanos. Mm. Entonces mm. mi fe cada día es más fuerte. Y Amén. mi esperanza también, Amén. en que no importa lo que pase en esta vida, con mi papá, conmigo, con los demás, eh, viene algo mejor. Amén. En donde ya no se va a terminar, en donde va a ser eterno eh, con nuestro Dios y todo va a ser diferente. No va a haber dolor, ni llanto, ni muerte. Entonces, Él enjugará toda lágrima. Amén. Confiamos en eso y no tenemos miedo de lo que pase. A Amén. lo mejor... No sabemos, mi papá le toca enterrarme a mí, ¿verdad? Pero uno eh, ve las cosas diferente. Pero Dios tiene el cuadro completo. Amén. Y en su amor y su misericordia, aquí estamos. Amén. Bueno, qué maravilloso. Dios ha hecho milagros contigo. Y lo quiere hacer con todos, porque realmente la vida es un milagro. Y debemos estar agradecidos todos los días desde que inicia el día hasta que termine el día cuando vamos a descansar, a dormir. Pero tú tienes la bendición de un hogar. Tienes una linda esposa, dos lindos niños, y creo que por allí podemos ver algunas fotos de la familia que pudieran estar pasando, quizás, para que nuestro querido auditorio público pudiera darse una idea de tu familia. Mientras eso... Pasa mientras vemos estas fotos cuéntanos algo cómo es que la oración estuvo allí presente para poder tener eh, este hogar constituido de esta manera tu esposa aquí etcétera claro que sí pastor me voy a acomodar porque esto está interesante ya <risa> pastor eh, le quiero decir que pues siempre estaba en, la, en mi oración eh, pidiendo a dios por una esposa y sobre todo una esposa cristiana, Amén. ¿verdad? Es lo que más me importaba a mí, conseguir una persona que sobre todo amara a Dios. Porque creo que cuando alguien ama a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Que ame a Dios y te ame a ti. Así es. Pero que te ame tanto a ti, que ame más a Dios. Parece un trabalenguas, pero está muy relacionado. Porque, perdón que diga esto, pero no debemos idolatrar a la otra persona, sino que con el inmenso amor que Dios nos dio, compartirlo con ella, así, con la otra persona. ¿me? Así es, pastor. Entonces, pues usted sabe la oportunidad que uno tiene en una universidad, conocer muchísimas chicas. Mm. Pero, pues no, no llegaba el momento, ¿no? Mi familia ya se había preocupado, <ríe> porque pasaban los años y seguía soltero. Entonces, eh, a mí me gusta mucho viajar y, y ayudar en donde es posible. Y hago viajes misioneros y en uno de esos me invitaron al país de Cuba. Y decidí ir. un pastor me invitó. Y le dije, sí, sí voy. Realmente dijo, vamos a ir a ayudar a pintar el colegio, vamos a ir a llevar cosas a Cuba, porque es un país que sabemos en una situación muy, muy especial. Eh, pues fuimos y ahí estuvimos, estábamos en un hotel cuando nos trasladamos al seminario, porque ahí hay una escuela que se llama un seminario teológico adventista. Cuando nos trasladamos para allá, pues llovía, no se podía pintar, no hacíamos cosas. Entonces, dijeron, bueno, vamos a regalar a todas las personas cosas que trajimos, ¿no? Desde ropa, etcétera, juguetes de niños, eh, cosas de aseo personal. Y empezamos ahí a sacar cosas. Y entonces, iba un grupo de amigos y también iba parte de mi familia, unos primos. Y yo me aparté del grupo y empecé a orar. Le dije, señor, realmente no sé a qué vine a Cuba. Entonces, en ese momento, yo me separé del grupo y le digo, Señor, ¿a qué me trajiste? Si tienes algo para aquí, en este lugar, para mí, muéstramelo, por favor. Y yo estaba hablando con el Señor, como es la costumbre de mi oración. Este, siempre estoy hablando con Dios. voy en el carro, alguna gente dirá, ese loco va hablando solo. Pero no, estoy hablando con Dios. Entonces me separé del grupo y empecé a orar. Y empecé a caminar por un pasillo de la universidad. Y entonces estaba a una distancia algo importante y vi a tres chicas paradas enfrente y me quedé viendo así a lo lejos y eran cubanas y entonces había una persona en medio muy delgadita, muy eh, sencilla, tímida y entonces desde lo lejos yo dije esa persona, esa persona. Yo no sé, algo me impresionaba que esa persona y, sí, verdad. Y, y justo acababa de regresar de un viaje de Tailandia Donde veo muchas personas, de aquí en todos lados Pero algo me impactaba que fuera a hablar con esa persona, Pastor Pues le dije, Señor, si esa es tu voluntad voy a ir a hablar con esa persona Y yo fui a hablar con esa persona y cuando llegué ella es muy tímida Y cuando llegué ella no quería hablar conmigo por supuesto, entonces las, le digo quiero hablar contigo y ella conmigo, o sea tímidamente y las amigas se fueron y empezamos a caminar pero ella es muy tímida y más con extranjeros porque ellos en Cuba no tienen televisión abierta, no tienen mucho acceso a internet, a muchas cosas, solamente tiene una doctrina muy fuerte del comunismo, entonces lo que les muestran del mundo fuera de Cuba es que todo es malo y que que bueno, que la gente que sale, los cubanos que salen les va mal, que las chicas algunas las han llevado a otros países y les ha ido súper mal, o los han usado de trata de personas, etc. Mm. Entonces ella tenía miedo de conocer un extranjero. Y dice que cuando siempre oraba, decía, Señor, yo quiero un hombre cristiano, porque ella no tenía novio, porque estaba en un, un, una universidad eh, de odontología. Mi esposa es eh, dentista. Mm. Y entonces no había chicos cristianos. Y ella decía, no hasta que encuentre un chico cristiano. Amén. Y entonces yo le dije, pues quiero tener tu contacto. Pues era rápido porque se acababa la, la brigada, ¿no? Y ella me dijo, así tímida, súper tímida, que como que no. Y, y le dije, ¿me das tu teléfono? Y ella dijo, no, no tengo. Y le dije, ¿tu correo electrónico? Y en un papelito me lo dio así muy feo, ¿no? <ríe> pues Pero pastor, con eso fue suficiente. Pastor, ahí fue nada más un contacto. Yo era una persona mayor, y ella es bastante más joven que yo. Y entonces se acabó todo eso y nos regresamos a México. Ya cuando llegué a México pues tenía internet porque ya no hay. Y entonces rapidito le escribo un mensaje, un correo electrónico porque ya no. Entonces le digo, hola, me encantó conocerte, bla, bla, bla. Y listo, ¿no? Dios te bendiga. Pasan dos, tres días, no hay respuesta y digo un segundo mensaje. Y le mando otro, ¿cómo está todo por Cuba? Yo estoy bien, bla, bla, bla. Se lo mando pasan días y no hay respuesta y un día fui a operar y venía de regreso de Monterrey y digo bueno último señor yo no sé por qué me la mostraste si no es para algo para mí por qué tuve esa impresión tan grande entonces último correo la tercera es la vencida decimos en México uh -huh. y le mandé un último correo hola cómo estás vengo de operar tú cómo pasaste tu día y me contestó yo dije finalmente señor si me contestó tal vez es tu respuesta y así empezó la relación, eran puros correos electrónicos, no podíamos hablar por teléfono, ella vivía en un pueblo, ella caminaba para ir a agarrar señal en un lugar alto y de ahí me escribía y cuando yo no le escribía ella pues se incomodaba porque iba tan lejos y no encontraba un correo y estuvimos por correo electrónico. Es como algo bien antiguo, ¿no? Pero uh -huh. escrito, uno expresa muchas cosas. ¿no? Claro, definitivamente. Eh, sabemos que es tan bonito escribir porque expresas cosas que hay veces verbalmente, no las dices. Y entonces, estuvimos comunicándonos como tres meses, por puro correo, y un día le dije, me gustaría ir, pero nos habíamos visto una vez, pastor. Uh -huh, uh -huh. Y ella dijo, ¿te gustaría qué? Y le digo ir. Y ella dice, tengo vacaciones en abril. Y yo le digo, voy para allá. Cuando yo le digo que voy para allá, ya le cae una cubeta de agua fría y después me empezó a decir, no venga, no hay transporte, no hay comida, no te puedes quedar en las casas de los cubanos, este, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no importa, voy en burro, voy en bicicleta, pero voy a ir. Wow. Y entonces, pastor, pues fui, fui a Cuba. Eh, cuando fue al aeropuerto pues ella estaba insegura, no sabía, nos habíamos visto una vez este, Llevó al pastor, a la esposa del pastor y a un tío <risa> Por si acaso <risa> <risa> Ella estaba parada, ya es que los y todos los demás vinieron Y bueno, así nos conocimos más, estuve ahí por el cubo unos días Y ahí fue, ir y venir con miles de cosas, pastor Hasta, hasta que la trajiste Decidimos casarnos, eh, nos conocimos en un diciembre Y para agosto del siguiente año decidimos casarnos este, porque nos dijeron que era la única forma que ella podía salir de Cuba al casarnos mm. bueno, cuando vimos los requisitos eran demasiados para mí y para ella piden actas, eh, por ejemplo de mi, en, mi, en mi caso certificadas aquí de México de nacimiento, eh, de soltería que nadie nos las pide acá y cosas así y certificadas por el Estado y certificadas por la Federal en la Ciudad de México wow. y muchas cosas, pues juntamos todo y volvimos a casarnos. Cuando llegamos para casarnos, eh, teníamos definitivamente que hacer más cosas. Y fuimos al registro para lo demás. Y nos dicen, ah, ok, entonces, como eres extranjero, hay que pagar mil dólares. ¿Mil dólares? Para casarse. Wow. Bueno, así es. Pues tienen que aprovechar a sacar algo de dinero, ¿no? <risa> <risa> entonces, pastor, ahí le cuento en breve una síntesis. Este, empezó todo, hicimos pagos y pagos, nos casamos. Este, gracias a Dios, eh, yo puse, como era, en otro país y todo Puse una invitación en Facebook para mis amigos y familia Me caso en Cuba, el que guste ir Pues nos eh, fueron cerca de 100 personas de acá ¿De verdad? ¿A Cuba? <ríe> amigos, compañeros, vino una de mis maestras más amadas de oftalmología eh, Melania Sigales, vino de España, de Estados Unidos Vinieron mucha gente, ¿no? O sea, y tanta gente que te ama, que estuvo dispuesta. Hay que agradecer a Dios. Así es, es parte del agradecimiento de Dios. No, es maravilloso. Entonces estuvimos ahí, pues nos casamos y ahora yo la quería traer. Me tenía que regresar a México sin ella, traerme los papeles de la boda, el acta y todo. Meterlos en migración, hacer muchos trámites más, mucho dinero más. Y después de que hicimos todo y le conseguí un permiso de internamiento en México, ya pastor... Eh, me dicen en Cuba, ok, ahora tiene que conseguir una cita en la Embajada de México en Cuba, lo cual era imposible, imposible hasta el día de hoy. Los cubanos no pueden salir de Cuba, todos sabemos, y conseguir una, una cita, pues hay que comprarlas, hay veces. La cita no cuesta, pero alguien las saca, Arribles. las vende, las revenden, y cuestan hasta mil, mil quinientos dólares una cita. Y no podíamos conseguir... Pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y yo sin mi esposa. Ella en Cuba y yo acá eh, tenía que trabajar para ganar dinero, ¿no? Y entonces, ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas oraciones fervientes? De la familia, de los amigos mías, de ella, de su iglesia, de mi iglesia. Y bueno, no la podíamos sacar de ninguna forma. Y yo estaba triste porque ya era diciembre. Y un día llego a mi consulta y llega una de mis pacientes que fue a la boda. Uh -huh. Y esta señora es una señora muy... Era una señora, tristemente, el año pasado falleció muy influyente aquí en México. Y me dice, ¿dónde está tu esposa? Y le digo, en Cuba. ¿Pero por qué? Me dice. Y le digo, no la puedo sacar. Y dice, ¿qué? Y ya le explico un poquito. Y me dice, un momento. Yo había orado ese día. Uh -huh. Y se sale del consultorio... Y le llama al gobernador de Coahuila, que era compadre del cónsul de Cuba. Y me dice, llama este número en un ratito y te contactas con ellos y que te lo arreglen. Pues no sé si en dos, tres días o cuánto, mi esposa estaba adentro con el cónsul platicando. Oh, Amén. Y mi esposa llegó aquí para un 29 de diciembre, gracias oh, a man. Dios. Y, este, y fue toda una odisea que les digo solamente la síntesis. A los seis meses ella nunca había salido de Cuba, es una mujer valiente, le digo porque al llegar a este país ella no sabía de andar en un carro, ellos no tienen coches en sus casas en Cuba, no sabía manejar, no sabía trasladarse, nunca había volado en un avión, nunca había salido de su país, no sabía cómo ir a una tienda, ella no sabía que podía entrar a una tienda y comprar lo que quisiera, en Cuba no hay tiendas, bueno hay unas y tienes que comprar nada más una cosa, hay veces agua o algo, que hay. Entonces, eh, ella ha tenido que aprender todo, porque ya no conocen las nueces, las almendras, la avena, nuestra dieta y más vegetariana es imposible, pero ha sido una mujer valiente. Definitivamente. Ahora, este, pues es una mujer que ha crecido mucho en nuestros años de matrimonio y tenemos dos hermosos hijos. Papá por, Cuervo. ¿no? Por ahí, sí. Por ahí debe de aparecer la foto donde está toda tu familia. ¡Qué maravilla! Yo nada más veo tu rostro, tu entusiasmo y ves cómo Dios te ha respondido. Yo creo que todos podemos tener esa bendición de clamar a Dios por algo que realmente es la voluntad de Dios. Y, y Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Ahora, en gratitud por tantas cosas que Dios ha hecho contigo, de la misma manera que por gracia recibiste las cosas, también las otorgas por gracia a otros. Tú has hecho servicio de brigada en muchos lugares y quizás por ahí también se pueden pasar las fotografías de esos lugares. Cuéntanos brevemente de, de, de los lugares en los cuales has estado. ¿Qué te motiva a dar un servicio de esta clase a, a, a diferentes gentes que no están con la situación económica como para poder aportar lo que, los servicios que estás dando, ¿no? Claro, el Señor me ha regalado muchísimas cosas, Pastor. Eh, entonces, yo no puedo hacer más que dar un poquito de lo que Él me ha dado sí. a los demás, porque hemos recibido de gracia. Entonces, Él también me dio a mi esposa, que es una esposa maravillosa, Amén. y me deja salir para quedarse ella solita con mis hijos, uh -huh. este... Y es una mujer de Dios, ¿no? Eh, me dieron los padres que ya le comenté que son las personas más bellas del mundo. Amén. Hermanos, Amén. amigos, Amén. techo, comida. Cada día me levanto y yo no sé si usted ha escuchado ese himno que dice a solas al huerto. Uh -huh. Me encanta salir, caminar en el pasto descalzo y cantarlo, ¿no? Porque uh -huh. así las hay, dice el himno las aves guardan silencio cuando escuchan la voz de Dios de, de lo hermoso que ha de ser, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo veo en las flores, en los árboles, en el viento, en las nubes, en la lluvia. Eh, nuestro Dios está presente aquí con nosotros. Amén. Y entonces, este mundo, como sabemos, se va a acabar. Nuestros tesoros no deben de estar aquí, Amén. sino en el cielo. Amén. Entonces, eh, yo tengo una práctica privada de la medicina, en donde todos los días ayudamos en todo lo que se puede a todas las personas que se pueden. Uh -huh y de ahí desde que desde el 2012 en adelante que estoy en mi práctica privada he ido por lo menos una o dos veces al año a brigadas misioneras a diferentes países. Hemos estado en Malasia, hemos viajado a Singapur, a Japón, hemos estado en África en varias partes en en Kenia, en una parte que hay mucho adventista, este en otra parte estuvimos ahora en marzo, justo acabando la pandemia, en Mombasa. Eh, si Dios quiere, los primeros de diciembre vamos a la India. Hemos estado en Tailandia, Colombia, Costa Rica, bueno, muchísimos países más. Y en donde hemos compartido un poquito con las personas de tanto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Eh, ayudando en iglesias, construcción, obra misionera, obra médica. Y bueno, ha sido un impacto... Yo no he beneficiado a nadie, todos ellos me han beneficiado a mí. Cada vez que yo voy a una brigada, por ejemplo en Malasia, hubo casi 300 personas que aceptaron a Jesús. Amén. En el tiempo que estuvimos allá, se logró construir una iglesia desde los cimientos hasta dejarla inaugurada. Wow. Con el grupo que íbamos, eh, yo me sorprendí como en esa iglesita, eh, era una iglesia pequeña la que a mí me tocaba, porque íbamos a diferentes iglesias, y el grupo que todavía tengo contacto prácticamente con todos ellos, eh, tenían un, una pianola bien pequeña ahí en, en la iglesia. Uh -huh. Y casi el 90% de la población de ese lugar se llama Zabá. este De esa iglesita sabían tocar el piano. ¿Y cómo le hacían? Pues todos tenían un rol en el, en el piano de la iglesia por la semana. Quillón no una hora, Filia eh, a las 2 de la tarde, José a las 3. Entonces, uh -huh. Tenían el pianito de la iglesia por horas para aprender todos a tocar piano. Entonces ya no servía mucho. Y yo estuve ahí con ellos y convivimos tanto. Eran como no mis amigos, mis hermanos, que si no vuelvo a ir ahí los voy a ver en el cielo. Amén. Y este, les dije yo les voy a regalar un piano, vamos a un lugar a comprarlo. Y nos fuimos. Yo no hubiera dicho eso porque eran carísimos allá. Sí. Pero bueno. Hasta el día de hoy lo tienen y tocan en Amén. esa iglesia, en ese piano y, y cosas pequeñas y grandes, pastor, pero eh, creo que he sido más beneficiado yo. Amén. Cuando regreso de esos viajes, le digo, señor, tenemos demasiado, porque a veces pedimos y queremos más, uh -huh. porque esos viajes eh, regresa uno lleno, satisfecho y realmente valoras las cosas celestiales uh -huh. y también agradeces mucho a Dios por Tanta cosa, tanta oportunidad, eh, como decíamos, tan solo la comida, el uh -huh, techo, uh -huh. el aire. Así es. El hecho de vivir, Así sencillamente, es. es un don de Dios. Dios es bueno, en gran manera bueno, fili Y qué bueno que has venido acá a glorificar a Dios, para darle a Él y únicamente a Él la gloria que merece. Amén. Queridos, mientras escuchamos una alabanza a Dios... Envía tus pedidos de oración al programa, también tus agradecimientos. Escuchemos y elevemos nuestro corazón al trono de la gracia de Dios. Oh Queridos, estamos en una gran fiesta de agradecimiento a Dios por los 80 años de la universidad. Y en estos momentos les invito a, a orar para agradecer a Dios por este, este, esta institución que es de Dios, que es divina. También cumple 80 años la Facultad de Teología, 45 la Escuela de Música y... La escuela, la carrera de nutrición, 30 años de la Facultad de Ingeniería. Damos gracias a Dios por esta institución. También debemos pedir por consuelo por la familia Suárez. El pastor Jorge Suárez ya descansa en el Señor después de 100 años de edad. Me tocó atenderlo. Maravilloso. Vamos a orar por el hogar de la familia Suárez para que Dios le dé consuelo y esperanza. También este viernes vinieron muchísimas oraciones que ya fueron tomadas en cuenta y las guerreras de la oración, yo también estamos orando por esos pedidos de oración. Eh, debemos recordar también Juan José Nimaya está enfermo y quisiéramos pedirles que oren por él, por favor, y orar por el Congreso Nacional de Sordos en Veracruz para que Dios provea los recursos para esa gente y que puedan, puedan llegar a, a beneficiarse de este congreso. Vamos a pedirles también que oremos, que nos eh, unamos en oración por Irma Hernández Nájera. Ella dice que, por favor, incluyan a mi prima que se llama Alba, porque Satanás la tiene encadenada. Por favor, es urgente que oremos por ella. Vamos a estar orando por ella. También pide oración por Daniel que tiene cáncer de próstata para que Dios pueda ayudarle a sanar y que pueda eh, dejar de sufrir. Jenny Pet, buenas noches, me gustaría que pusieran en oración a Yolanda Martínez Martínez por su salud. Vamos a, a orar, Jenny, por esta petición. Elicendi Armas, pido por favor que oren por mi salud. Estoy pasando un periodo muy difícil. Elicendi, vamos a estar orando por ti, no te vamos a dejar. Dios puede obrar milagros. De acuerdo a su voluntad. de Armas también pide por mi padre Amos, mi madre Graciela y mis hijas Kelly y Brittany. Dios bendiga a mi familia. Claro que sí. Clara Rivera, buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus oraciones. Pido oración por la salud de mi hermano Wilson, que ayer fue operado de la vesícula. También pido por mi hijo Jefferson. Vamos a estar orando. Sandra Cubides, oración por Michelle Rousseau en su depresión mental y física, también por Orfa Cruz en su vida personal para que sea una luz a otros María Ramírez buenas noches, dice hermoso programa de gratitud pido oración por mis hijos e hijas nietos y esposas. estaremos orando María, Sonia Romero doy gracias a Dios por tantas bendiciones y por favor oren para que Dios le dé sabiduría a mi hija Natalie, vamos a estar orando Sonia por ella, Nat Tania Hop, les pido que oren por Brasil, mi país, para que nuestro Dios haga justicia en esta situación que estamos viviendo, por cosas malas que unas personas malas están haciendo. Vamos a estar orando por Brasil también. Estela Mares, buenas noches, agradezco de antemano, oren por mi nieta Miranda Morales Cervantes, para que salga pronto de su enfermedad. Cecilia Elizabeth Montoya, Heredia, oren por favor, sane las emociones de mis tres hijos. Vamos a estar orando, Magnolia Reyes, muy buenas noches. Pido oración por mi prima Damaris, que está eh, hospitalizada en la ciudad de Mérida. Vamos a estar orando por Damaris. Leo, pido oraciones por Gloria Rodríguez, que la biopsia que le harán en su tiroides no sea cáncer. Vamos a estar orando también, Elena Vidal, buenas noches. Pido oración por mi sobrino, él se llama Edgar. Luz Estela Carreño. Buenas noches, favor de orar por una amiga que está delicada de salud, se llama Roxana, es adulta mayor, Dios les bendiga. Queridos, vamos a unirnos en oración, sé que son bastantes, pero vale la pena, porque dando es como recibimos y nos convertimos en canales de bendición. Inclinemos el rostro ahí donde estés, vamos a orar. Doctor, por favor. Claro que sí. Querido Dios y Padre, en esta hora estamos ante ti. Agradecido, Señor, por tanto que nos has dado. Amen. Gracias, Señor, por este lugar, por esta universidad, por los maestros, Señor. Y te pido también por cada estudiante que esté en este lugar para que ellos sean luces a donde quiera que ellos vayan. Amen. Señor, en esta hora queremos agradecerte por la vida, por tus maravillas, por la salud, Señor. Y te queremos suplicar también humildemente por estos enfermos, Señor, que han sido Amen. mencionados. Y por todos los demás que están escribiendo en esta noche este programa de oración Señor que cada uno de nosotros en donde estemos podamos hablar contigo Refugiarnos en ti y saber siempre que no estamos solos Amen. Que tú siempre nos escuchas Señor Algunas veces nos respondes pronto En otras ocasiones Señor nos dices esperen un poco Y algunas veces dices no pero es por nuestro bien Aún que no comprendamos todo, Señor, sabemos que todas las cosas son por nuestro bien. Señor, quédate con nosotros. Bendice a todas las personas que están mirando este programa. Eh, ayúdales a saber que hay alguien que las ama, Señor, y que Jesús vino a morir por cada uno de ellos. Amén. Y también nosotros, Señor, les amamos. Señor, quédate esta noche con nosotros. Danos tu bendición y te pedimos que... Nos perdones porque nuestros pecados son muchos. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén. Gracias, Philly. ¿Tienes una promesa que quisieras compartir con todos nosotros y que vamos a ser eh, objeto de nuestras reflexiones durante esta semana? Claro que sí. Eh, es una promesa que no la he cambiado desde niño. Esta promesa dice, eh, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces esto me da una fuerza tremenda uh -huh. porque siempre la repito en mi mente y Él dice, mira que te mando que te esfuerces. O sea, también nos dice, siéntate, quédate acostado. Uh -huh. Nos pide que hagamos un esfuerzo, yes. ¿verdad? Seamos valientes, uh -huh. ¿sí? sí Siempre cantamos con los niños coritos donde hay que ser valientes, ¿no? Y les ponemos ejemplos como David, como entonces hay que ser valientes. No temamos ni desmayemos porque el Señor siempre estará con nosotros Amén. a donde quiera que vayamos. Amén. Cuando me ha tocado, Pastor, estar, por ejemplo, estuve un tiempo en Madagascar, estaba solo completamente. En las noches yo vivía en una casa que se oían ruidos y decían que se metían siempre a las casas. Entonces, pues lo único que yo hacía era orar, orar y orar Hasta que me quedaba dormido Porque a las 5 de la tarde se acababa la luz Y cerraba una puerta eléctrica en la casa donde yo estaba Y no regresaba la luz hasta el siguiente día Entonces, no había con quien hablar, no había nada Bueno, físicamente, pero siempre estuvo Dios también. Amén Siempre hablé con Él, oré con Él Y Él nunca me ha dejado Amén Y esta promesa se las quiero compartir Y aprovechar el momento para agradecer eh, por los 80 años de la universidad por la escuela en la que hemos estudiado, por los maestros por los maravillosos padres que Dios me dio por mi familia este, que ahora he formado y que Dios nos dé sabiduría para llevar nuestros hijos, nuestras sobrinas, nuestros hermanos al cielo Amén. y a todos los que conozcamos entonces quiero dar muchas gracias a Dios por todo y animar a cada joven de esta universidad y de todas las universidades a que no dejen de esforzarse, que sean valientes, que pongan metas y que vean Amén. que con la ayuda de Dios, cuando tenemos una meta y la confianza en Él, todo se puede lograr. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, esforcémonos y seamos valientes. Amén. Gracias, Felipe. Gracias. Y a ustedes, queridos, gracias por estar con nosotros. Recuerden, sed agradecidos. Expresemos agradecimiento. Habrá absoluta regocijo en las cosas que tengamos y que hagamos también. Dios es bueno y nos manda a ser muy agradecidos con Él. Y yo me quedo, nos quedamos con la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.